Thank you. 41 de cuatro, recuperamos. 3K, 735 explosivos. Buenas a todos, yo soy Bostonero y bienvenidos a un nuevo capítulo de Rusty y os traigo el raideo hard, el complicado, el difícil. Hay mucho luz, lo habéis visto en la intro, está muy protegido, lo que pasa es que es algo extraño porque tenía puertas de chapa, ¿sabes? Una cosa muy rara. Así que nada, vamos a darle duros, pero que guste, espero que os haya la intro y eso, dejad vuestro like y suscribíos en vídeo. Sube coño? No me choca yo, tío. Vale, me queda otro ahí, eh. Cuidado. Esto es difícil. ¿Tiene puerta de, de chapa? ¿Qué cojones? ¿Y el, ¿Y el otro? Hay otro más, eh. Hay otro más. Cuidado. ¿Lol? No sé si puerta de chapa esto. Ok, hay más. Tiene fondo, ¿eh? No sé qué en el fondo, pero lo tiene. ¿Ya? Ah, el armario está ahí abajo. Vale. Ok. Sí. Vale, tenemos armario. Cuidado Me a dar uh. poquito, ¿no? No me ha dado ni, ni scrap LOL Durísimo este Pollo, voy a pollo incendiarios. ay me duele un 96 Joder. Hostia, sí que vale la pena entonces los grandes. Cojones. De mono. De mono, de monísimo. De primate. Deprimatísimo. A ver qué hay aquí abajo. Chan chan. Uh -huh, sí que hay, ¿Quién viene? ¿He escuchado fuera? ¡41 de cuatro Recuperamos. Sí. Buah, y la miraca, ¿eh? Oye, ¿esto por qué no se estaquea? Ah, no se estaquea. Más explosivas que ya no me caben. Eh, algo tengo que tirar, ¿eh? 3K, 735 explosivos... La pólvora... Sí que vale la pena, ¿eh? Y el Massive Howl, este, Constantine ves Halloween Loot. Que habrá que verlo luego. Eh, hasta guay, ¿no? No está mal. Eh, así que nada, espero que os haya gustado. Eh, dejad vuestro like, suscribiros y comentad si os ha molado este rollo de, de pvs y de bases chungas. Y si os ha molado, pues podemos hacer, para el próximo vídeo, podemos hacerlo de Bradley. ¿Vale? Podemos ir a poner una caja y reventar a un Bradley. A ver si es verdad. Vale, así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Adiós you. Mm -hmm.